Saludos a los seguidores que estamos creciendo cada día. Uh, hoy está lloviendo y lo que voy a hacer es, uh, voy a trabajar en mi casa. Estoy aquí en mi casa, este, como yo, ustedes saben, yo trabajo en, en la construcción de Siding. Y lo que voy a hacer es... Uh, uh, voy a terminar el cuarto que tengo empezado está el está el cuarto aquí empezado aquí ahí está el cuarto ya me falta poner el piso ya está el piso aquí y, y mi hermano Freddy va a poner a los las luces por ahí, iba a llevar otro por acá uh, por un cuarto así cuánto saldría toda la renovación yo este uh, yo no hice el Chiroc es Freddy que soy, lo hizo lo puso en la el Chiroc uh, él lo pintó lo que voy a hacer yo es uh, lo que voy a hacer nomás es poner el piso y trinearlo las ventanas no nos llevaba un, un platillo abajo y esto no lleva otra cosa más que, que eso del lobrecito el lobrecito nos el está ayudando a sacarlos sacarlos sacar el piso de ahí va a salir muy trabajador el varoncito este eh, en mi, voy a poner ahora lo que voy a hacer es poner el piso y este piso que estoy poniendo es la, laminado y entonces ya abajo ya tiene el, ya tiene la goma el plástico pues para ya no necesita el otro otro plástico que va para abajo ya, ya lo tiene y así lo voy a poner el piso. Y ya lo va a terminar. que necesita el electricista, terminar el Freddy, terminar el de arriba y llevar la lucecita ahí. La. El ves el que va a dar instrucciones. Instru, instru, sí, eso es la instrucción, es cómo se instala el piso. Sí, ¿estás leyendo, mi hijo? ¿Qué dice ahí? ¿Dice algo? Sí, ese es el Engineer Engineer Sí, ese es el Engineer Engineer Y saludos Y así quedó el El Cuarto al final Se puso la luz por allá En la esquina otra esquina así se ve el piso que lo instalé y son las tapitas ahí comenten cuánto sale el trabajo mano de obra de este cuarto así. 16 por 12. Saludos.